presentar Ginger García Portocarrero, es directora de la Escuela Académica Profesional de Obstetricia de la Universidad Norbert Wiener, es actualmente decana regional del Colegio de Obstetras uh, 3 Lima Callao, es miembro fundador y director académico de la Sociedad Peruana de Auditores y Gestores en Salud y Educación, miembro de honor de la Asociación Peruana de Soxología, Salud y Educación Sexual, miembro de la Federación Latinoamericana de Obstetras Flo, profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, directora de Salud Sexual y Reproductiva de SPAO. I'm just going to mute some people here so we can hear better. Okay, thank you, Ali, if you can help me with the mic. Um, And this is for those people who are joining us in English. Ginger, Ginger Garcia Portocorrero, is the director of this uh, offset of the midwifery program at the University Norbert Wiener. She is uh, president of the College of Medwives of Lima, Peru. She is a uh, founder and director of the uh, Peruvian Society of Audits and a in health and education she is an honor member of the associate peruvian association of sexology health and sexual education and she is a member of the latin america federation of midwives she's a postgraduate educator at the uh, school of medicine of the san martin de Porres university with With all of you, Ginger García. Con todos ustedes, Ginger. Ginger, esta es tu plataforma. Muchas gracias. Muy buenos días. Bon día. Good morning a todas y a todos. Este, estoy muy feliz de poderles presentar desde Lima, Perú, este esfuerzo del Consejo Regional de Obstetras 3 Lima-Callao que pretende fortalecer, a las obstetras en este trabajo que ya veníamos haciendo porque la profesión de obstetricia en el Perú, que va a cumplir casi 200 años, eh, siempre ha trabajado con la comunidad, es una profesión altamente altruista, muy desprendida eh, y que me pareció desde mi, desde mi posición como decana y con el apoyo de todo mi consejo regional, ciertamente que han dado muchas de las ideas que ahora les voy a presentar este, este nuevo producto, no este nuevo, esta, esta nueva cara del voluntariado que ahora tiene la, el nombre de Brigada Pro, que significó Primera Respuesta Obstétrica. Bueno, adicionalmente a esto, en mis ratos libres, no que son muy pocos ciertamente, eh, yo eh, soy voluntaria aquí en Perú del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Soy miembro del Cuerpo de Bomberos en eh, la Oficina de Atención Prehospitalaria. Y esto me hizo también incorporar algunas de las cosas que nosotros hemos trabajado como, eh, como voluntarios. Siempre me pareció que el trabajo de la, de la voluntaria en obstetricia eh, nos faltaba eh, poder estar en otros en otros espacios. No sé si me puedes ayudar, Susana, a pasar el, las diapos. Bueno, un poquito para que eh, por ahí nuestros amigos de habla inglesa y, y, y algunas, algunas personas de repente que están fuera, no ubiquen el Perú. Ahí les he puesto un mapa. Estamos en Sudamérica, entre Ecuador y Chile. Eh, Perú es un país bastante grande y con muchísima cultura. Muchísima, con muchísimas experiencia que todas y todos están, eh, son bienvenidos, eh, visítennos. En realidad eh, el Perú tiene muchísimo por ofrecer y sobre todo tenemos una experiencia muy importante en el aporte a la obstetricia en general y ahí tienen algunos de los paisajes, no solamente somos Machu Picchu, no solamente somos Lima, tenemos maravilloso que compartimos con Bolivia. Tenemos una, una parte del Amazonas espectacular que compartimos con Brasil. Entonces, este, ahí está el Perú para todos ustedes. Y las obstetras, desde acá, les abrimos los brazos para que vengan las veces que ustedes estimen conveniente. Siempre encontrarán una obstetra que los pueda este, acoger en su, en su hogar. No sé, ya eso cada una de ustedes queda. La siguiente, por favor. El voluntariado tradicional que teníamos, ¿no? Eh, íbamos a los lugares eh, a través de campañas, a través de campañas en eh, la comunidad y sobre todo en la comunidad que tenía pocos recursos, ¿no? Eh, o que no tenían muchos accesos o no tienen muchos accesos a la, a la salud. Entonces, eh, nosotros participábamos, participábamos, ¿no? con las municipalidades, con los gobiernos locales, con los gobiernos distritales, siendo nosotras la Brigada Pro eh, tradicionales ¿no? Como lo encontré antes de que empiece mi gestión, yendo a estos lugares. Las condiciones ciertamente eran las mismas, ¿no? Eh, dando eh, información, brindando educación en temas de salud sexual, y eso era un poco las campañas que nosotras hacíamos, ¿no? La siguiente, por favor, Susanita. Íbamos a todos los barrios, como le digo, era bastante eh, en campañas. A los colegios también eh, hemos estado yendo, colaborando. Los profesores nos tienen muy buena estima eh, para, para poder trabajar con ellos. Y hemos hecho algunas ceremonias ya de cierre o una ceremonia de cierre por el día que se celebre el 5 de diciembre. La siguiente, por favor. Haciendo diferentes actividades con ellas y con ellos que por muchos años nos habían acompañado. La siguiente, por favor. Las, las campañas de salud, o hemos estado enfocadas, ¿no?, en campañas clásicas, yendo, como les digo, a los barrios, a los locales, eh, comunales, a los distritos, ¿no? a los gobiernos locales con campañas de salud directamente eh, para temas de eh, promoción de la salud, ¿no? Eso era lo que, lo que habíamos estado enfocadas como voluntariado. La siguiente, por favor. Y la nueva propuesta que nosotros le hemos dado a, al voluntariado desde el CRO3, Lima Callao, y queremos contagiar también a todas nuestras colegas obstetras, Perú y hacia afuera, ¿no? que haya la Brigada Pro del CRO-1, del CRO-2, del CRO-4, 5, eh, y por todo el Perú, para ser una sola fuerza, ¿no? Eh, tenemos nosotros, a través de las otras consejeras del equipo de gestión del Colegio Regional, la Vicedecana, la Vocal 2, eh, ¿no? que eh, sus nombres son Nial eh, León, eh, Flor Candela, eh, Noris Maguña eh, Luz Mila, eh, Espinosa, eh, Rafaela Rodríguez ¿no? y todo el Consejo Regional involucrado en la Brigada Pro. Si ustedes pueden observar, tenemos el escudo a un lado y al otro lado tenemos el, el escudo de la Brigada Pro, que fue eh, una, una noche de inspiración y que como pueden observar tiene dos huellitas, ¿no? Tiene las manos que representa a las obstetras, porque trabajamos nos, eh, eh, recibiendo también al fruto de la concepción en este caso, y esas huellitas que representan la pelmatoscopía obstétrica que nosotras realizamos y que es un acto, eh, es un documento legal aquí en el Perú. Y que nos está trayendo, o nos trajo en ese momento, ¿por qué, ¿por qué lo agregamos ahí? Porque, porque acá eh, quieren también, eh, las funciones que nosotros hacemos son muy apetitosas para para otras eh, para otros espacios profesionales. Sin embargo, nosotras tenemos funciones, o cada uno de los profesionales tiene funciones, porque este, eh, son legales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la pelmatoscopía obstétrica, eh, que es tomar la huella, plantar del, del bebé, del recién nacido, es para proteger y cautelar eh, que este bebé no se pierda, que este bebé no se extravíe y nos convertimos en las notarias en ese momento, ¿no? Entonces, por eso lo incluimos en este escudo de la brigada. Pro y que les reitero, significa primera respuesta obstétrica, ¿no? Ya lo veníamos trabajando, nosotras hemos sido excluidas de la norma técnica de atención prehospitalaria, y esto también va a servir para que podamos eh, evidenciar el trabajo de la obstetra, porque hoy por hoy la obstetra sí hace el traslado desde la comunidad hacia el establecimiento de salud de primer nivel de atención hacia el establecimiento de salud del segundo nivel de atención. Sin embargo, como le vuelvo a repetir, hemos sido excluidas. Entonces, ¿cuál es la estrategia desde el colegio regional? Es tener una, una brigada pro no para evidenciar el trabajo que está, se está haciendo y capacitar. Y también motivar a las universidades a que incluyan en su plan de estudio atención prehospitalaria, porque no se da cuando hablamos de atención prehospitalaria, hablamos de abordaje, estabilización y traslado. Y este abordaje, estabilización y traslado es prehospitalario. No existe nada todavía que se haga eh, en, eh, en nuestra profesión en, bajo ese concepto. La siguiente, por favor. Nosotros hemos, eh, para poder eh, tratar o traer a esta Brigada PRO a la vida, tenemos como sustento que estamos involucradas permanentemente en los objetivos de desarrollo sostenible y esto creo que nos involucra a todas las obstetras en el mundo, a todas las parteras, a todas las matrones en el mundo con los objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible. Somos profesionales con voluntad y también con conocimiento porque no solo somos meros voluntarios, voluntarias eh, con mucho corazón, sino que también estamos para poder aportar con nuestros conocimientos. Y eh, desde el Colegio Regional de Obstetras 3 Lima Callao, hemos que visibilizar la profesión a través de, esta, de este esfuerzo de la Brigada PRO. La siguiente, por favor. Dentro, en el Perú, existen muchos planes a futuro sobre el desarrollo. Y dentro de estos planes también están temas de eh, crecimiento, desarrollo de la población. Y la profesión de obstetricia tiene muchas acciones que calzan en estos planes a largo plazo. Estamos hablando de que Perú tiene un plan de desarrollo al 2050 y la salud materna, la salud sexual y la salud reproductiva, el reordenamiento territorial eh, que tenemos en nuestro país está incluido y nosotras debemos de ser parte de, esa, de ese esfuerzo también. La siguiente, por favor. Y es por eso que... Eh, nosotros tenemos este concepto o estamos ofreciendo este concepto de la Brigada Pro. A partir del 2007, nosotros tuvimos un sismo muy fuerte que hizo que años después, en el 2011, recién se creara el Centro de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, que tiene una ley que tiene eh, y que involucra a todos, además, en sociedad. Sin embargo, al hacer el análisis como profesionales, eh, reitero, repito, estábamos, cierto, uh, un, un poco excluidas ¿no? de, las, eh, de estas acciones y es por eso que la visibilidad de la profesión en acciones que ya se estaban realizando como eh, profesionales es importante. Y este es parte del sustento que el Colegio Regional de Ocetras 3 Lima Callao incluye para poder hacer este lanzamiento de esta nueva Brigada Pro eh, ¿Qué significa primera respuesta obstétrica? La siguiente, por favor. Hemos visto ¿no? que, por ejemplo, en el sismo de Turquía han habido brigadas que han estado atendiendo a las mujeres gestantes, dando métodos anticonceptivos, ¿no? Y eh, esto es lo que nosotros queremos hacer, eh, capacitar a la Brigada Pro eh, en, una, en una nueva intención, ¿no? El equipamiento, eh, además, que incluya una unidad básica obstétrica. No tenemos en nuestra normativa técnica en el Perú, siendo un país de más de 30 millones de habitantes, no 33, 34 millones debemos de estar, y en Lima Callao, que es nuestra jurisdicción, 10 millones de habitantes aproximadamente, lo cual nos pone como una ciudad ya bastante grande y no tenemos, además, una unidad no, como una ambulancia eh, que pueda cubrir estos servicios los traslados en salud materna los que, los que tienen el mayor número ¿no? de atenciones. La siguiente, por favor. Y esta es la propuesta ¿no? que sale, que es otro paso, es el paso siguiente, es el paso que vamos a dar después de eh, las acciones, la, de la capacitación que ya les voy a explicar. Esta es la unidad básica obstétrica, UBO, que es el nombre con el que empieza el colegio regional, y seguramente, eh, ya viendo el tema de los permisos respectivos como institución a los que nos debemos, eh, vamos a lanzar también para poder dar eh, capacitación a nuestras obstetras eh, que ya venían dando esta, estas atenciones, pero en una unidad especializada para, para estas atenciones, ¿no? Que incluso sea adaptada de tal forma que podamos tener posibilidad de que en una situación extrema, en la periferia de la ciudad, en el margen de la ciudad no eh, o en las comunidades más alejadas, esta unidad sirva como un espacio con un profesional idóneo y ese profesional no puede ser reemplazado por ningún otro, en este caso es el profesional de obstetricia que realmente haga el abordaje, ¿no? La estabilización y el traslado de las emergencias ginecoobstétricas prehospitalarias, ¿no? para que pueda tener eh, más oportunidades y menos morbi-mortalidad eh, materno-perinatal la población. La siguiente, por favor. Esto no existe todavía. Este es el diseño ¿no? del traje, es un traje táctico, eh, es un traje que, bueno, tiene una cinta reflectiva, nunca hemos tenido esto, ciertamente ha sido un poco eh, con compañeras, amigas, no, arquitectas, administradoras que eh, entendían un poco lo que, lo que queríamos hacer desde el colegio regional y que le pueda dar a esa obstetra de la nueva Brigada Pro que pueda salir al campo, que pueda manejarse en situaciones más difíciles, no con el, la pijama quirúrgica o el escraf con el que estaban saliendo antes, ¿no? La siguiente, por favor. Además de tener un chaleco táctico que le permita llevar varios objetos y tener las manos libres, ¿no? Un casco de rescate para el cual también van a ser entrenadas, unas botas de campaña, ¿no? Que usan eh, las unidades tácticas en, en la milicia, en la policía, en los bomberos sobre todo, ¿no? Este, para que puedan hacer ese trabajo de campo. Nosotros somos una, una región, un país que está muy susceptible, hemos pasado por aluts, eh, huaicos le llamamos aquí en el Perú, que son deslizamientos de tierra, de lodo, a causa de las inundaciones o de la crecida de los ríos. ¿no? Y esto amerita trasladar esta situación eh, a estos lugares ¿no? que han sido afectados y que necesitan del apoyo también de las obstetras que además en el Perú como profesión médica, dentro de las cuatro profesiones médicas que existen en nuestro país por normativa, también somos un profesional que está entrenado para suturar, por ejemplo, ¿no? Y estas suturas se pueden presentar de, eh, por un tema de emergencia, ¿no? Es un tema de que en la situación de emergencias y desastres todo cambia y debemos de estar entrenados y poder utilizar lo que nosotras sabemos en pro de la población y ser el contingente hacia los establecimientos de salud más complicados y nos preocupa más el tema de la salud sexual y de la salud reproductiva ¿Qué, da, qué capacitaciones la siguiente por favor qué capacitaciones vamos a brindarle a nuestras voluntarias de la brigada pro porque ese es el plus que les vamos a dar y va a ser con certificación y nos están apoyando otros cooperantes para poder hacer esas capacitaciones gratuitas porque nosotros Colegio Regional somos una institución sin fines de lucro y todo lo que gestionamos es por la buena voluntad de muchos colaboradores, de muchos cooperantes. Soporte básico de vida, emergencias ginecoobstétricas en atención prehospitalaria, que es simplemente abordaje, estabilización y traslado. Educación sexual integral y habilidades blandas, porque necesitamos también fortalecer, no es lo mismo atender dentro de un hospital que llegar a una zona de emergencia en la calle, en la comunidad, en donde vemos o no tenemos el equipamiento necesario y para eso también necesitamos eh, capacitar a nuestras voluntarias. La siguiente, por favor. Soporte básico de vida, RCP adulto, neonatal, primeros auxilios, sutura en prehospitalario, Educadoras en primeros auxilios también, poderle llevar, poder ser nosotras las que vamos a educar en primeros auxilios a la comunidad en zonas de, eh, de emergencia, de desastres, son zonas difíciles. La siguiente, por favor. Emergencias ginecoobstétricas en atención prehospitalaria. Esto es algo que no se ha dado como cuerpo de bomberos. Nosotros estamos trabajando las obstetras que estamos dentro del cuerpo de bomberos en dar protocolos. Y esto se va a incluir también en nuestra brigada PRO. Partos inminentes, traslado y entrega de pacientes, intubación de adulto y neonato, oxigenoterapia, ecografía prehospitalaria, abordaje y estabilización. Y manejo de pantalón anti shock para la prevención de hemorragia, sobre todo en el puerperio para las gestantes, ¿no? que es algo que la OPS también ha estado capacitando en varias regiones de nuestro país y nosotros por los difíciles accesos que incluso en nuestra propia Lima, que es la ciudad capital, en los márgenes de la ciudad, en las provincias de Lima, tenemos mucha para esto y necesitamos entrenarnos en estos otros campos en los que nunca antes nos habían entrenado y ahora con el esfuerzo de muchos cooperantes lo vamos a eh, hacer desde el Colegio Regional de obstetras 3, Lima, Callao. La siguiente, por favor. Educación sexual integral, derechos humanos vinculados a la sexualidad, la concepción anticoncepción, métodos anticonceptivos, bases didácticas para la educación sexual integral, prevención del embarazo en adolescentes, prevención de ITS, violencia basada, de, violencia basada en género, violencia sexual, y todos los temas que nosotras ya hemos trabajado igual van a ser capacitadas en este nuevo abordaje que se va a dar eh, para ir a los colegios, para ir a la comunidad, para ir a los gobiernos locales con una obstetra que va a ser capacitada, ¿no? Y para eso tenemos cooperantes, como le vuelvo a repetir, eh, tenemos a nuestros amigos de Impares aquí en el Perú, Manuela Ramos, eh, entre otros, que nos están apoyando con estas capacitaciones gratuitas para nuestros eh, para nuestras voluntarias. La siguiente, por favor. Habilidades blandas, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflictos, negociación, control de emociones. Y porque además también eh, las habilidades blandas son eh, muchas veces lo que nos falta fortalecer y, sobre todo, en grupos, eh, en brigadas especiales, en grupos especiales que van a ir a atender a la comunidad en situaciones un poco complejas, ¿no? Esto es lo que nosotros le vamos a dar a nuestras voluntarias y queremos atraer a los talentos no que estén dispuestos a dar su tiempo. No es el tiempo que les sobra en realidad, es un tiempo de calidad. Nosotros los voluntarios dejamos de hacer muchas cosas no por participar porque sentimos que estamos contribuyendo con la sociedad en este esfuerzo. La siguiente, por favor. Y los dejo, los dejo con este pensamiento. No hay nada más fuerte en el mundo que, que el corazón de un voluntario. Muchísimas gracias. Si tienen de repente algo que compartir, alguna pregunta, eh, estoy a su disposición. Muchas gracias, Ginger. Muchas gracias por el llamado público a esta, eh, creo que es la es una innovación dentro de la obstetricia yo vi por ahí a personas levantando la mano frida frida quieres decir algo capaz puedes eh, quitarte el mute o si quieres escribirlo en el chat pero frida tiene por ahí una pregunta me parece ginger was introducing a new program that she has launched along with the college of midwives of peru they have started a group of volunteers are, are going to respond into emergency situations, especially those caused by nature, as earthquakes. And um, so, and she was showing images of people of the equipment that she is expecting to um, to organize, including an ambulance and a specific uniform, and all that in order to respond to emergency situations during um, an, unexpected times. So, if someone has any questions for her, maybe comments that they have experienced in their own countries, please do, do feel free to come on and then ask your questions so you can type them on, on your chat box. Además, I'd quería este, agregar, Susana, que uno de, de los sueños ¿no? todavía, ¿no? porque esto también alguna vez lo soñamos en el Consejo Regional de tener a la Brigada Pro y ya estamos teniendo nuestras primeras campañas ya como Brigada Pro en algunos municipios de Lima. Y eh, lo siguiente es que se formen varias Brigadas Pro o de repente con otro nombre y que esto genere ¿no? el voluntariado de obstetras Sin Fronteras, que bajo la misma temática de, de la capacitación que vayamos a tener, podamos juntarnos y a, ir a intervenir ¿no? en lugares difíciles no en lugares donde no llegamos pero que, que también podamos eh, juntarnos con chile con argentina con uruguay con paraguay con brasil con ecuador y seamos solo y seamos una sola no obstetra sin fronteras con Canadá, por supuesto. Pues, con con <ríe> y todo. se vienen para Canadá. Sí, pero qué interesante porque la región, justamente cuando hablas de contextos de emergencia, se me viene a la mente no solamente los contextos de emergencia por desastres naturales, sino eh, contextos como los que vemos hoy día en nuestra región, de las crisis migratorias que existen. ¿Cuántas mujeres ah, y Dios. niños están en el borde sin atención eh, básica necesaria? ¿No? Eh, hay muchas historias sobre esto. Yo, eh, incluso les recomiendo, Fabiola, Fabiola, no, no quiero acaparar todo esto. Fabiola tiene, vamos a empezar con eh, alguien que nos hizo un comentario aquí, Villanueva, perdón, no veo tu nombre aquí, pero dice, gracias de Gana Ginja por esta increíble iniciativa para fortalecer nuestra carrera y por llevarnos más cerca de las personas por uh, llevar a nuestra profesión al alcance de la población. Fabiola pregunta, ¿cómo hago para postular? la pregunta, ¿cuáles son los requisitos? Y nueva y Villanueva nuevamente pregunta, ¿cómo puede ingresar a voluntariado? Bueno, por ahora, este, esto es el, la Brigada Pro, es solo para limi y Callao, ¿sí? Eh, tiene que ser... Eh, tengo tres niveles, ¿no? Son como tres estrellas le he puesto. La primera estrella, es eh, para estudiantes internas y estudiantes de obstetricia que tengan, además, que estén estudiando de manera eh, vigente, ¿no? que no hayan dejado sus estudios, porque también tenemos no estudiantes que lamentablemente por A, B, X motivos han dejado de estudiar no eh, un año, dos años, entonces es para las que están actualmente estudiando. Luego tenemos a las, las dos estrellitas, ¿no? o las dos estrellas, que es el siguiente nivel, que son para las, eh, las tituladas y colegiadas, ¿no? Eh, estas tituladas y colegiadas están en el segundo nivel y el tercer nivel son para las que tienen segundas especialidades, maestría y doctorado, ¿no? Entonces, para las que tienen, por ejemplo, eh, las segundas especialidades, maestrías y doctorados, van a llevar además capacitaciones en comando de incidentes, ¿no? Y otro tipo de capacitaciones para, porque ellas son las que van a liderar o comandar los grupos eh, que van a salir a las a, a las atenciones, ¿no? Con las otras chicas. Hay que tener también ganas de tener buen estado físico. Como profesionales de la salud debemos procurar, eh, por lo menos tener las ganas de tener un buen estado físico. Tenemos que ser arquetipos. Nos obliga. A, eh, a tener que hacer ejercicios, ¿no? A tener que cultivar una vida activa, una vida sana. No, no este, queremos dar, pues, una imagen de, eh, de que no cuidamos la salud en todos los aspectos, ¿no? Es difícil, sí, es difícil para todas, es difícil eh, poder eh, tener ese, esa precaución, pero justamente esta nueva brigada eh, quiere darle una, una imagen diferente, ¿no? No es, eh, no es un trabajo fácil para cualquiera, ¿no? Eh, pertenecer a un, una élite eh, de esta naturaleza implica tener ciertas condiciones, pero básicamente es las ganas, la voluntad, como dice acá, ¿no? Eh, no hay nada más en el mundo que el corazón de un voluntario. Tener la voluntad, si yo tengo la voluntad, voy a poder romper muchos de esos paradigmas. Básicamente, esos son los requisitos. Uh -huh. Bachilleres están en el primer nivel uh -huh. ahí está la, la respuesta Ivonne, había otra pregunta que interesante, porque preguntaban en las otras ciudades a cargos de quiénes estaría la brigada o si hay idea, o de repente Ginger, no lo sé has conversado con otros colegios para que sea eh, una iniciativa más grande bueno, la verdad, la verdad no he conversado con los otros colegios los otros colegios profesionales tienen su voluntariado, no lo tienen con el nombre de brigada pro, ¿no? Eh, la verdad es que no conozco si están haciendo las mismas capacitaciones, eh, pero lo que yo les puedo dar ahora, hoy, es que eh, Lima Callao, eh, el, el CRO3 Lima Callao, es eh, lo que está proponiendo hacia nuestras eh, agremiadas, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto, el sueño es que todas pues tengan, si les gusta, si de repente les parece interesante esta propuesta, eh, estamos dispuestos a, a darles también a, a la capacitación y para que puedan desarroll, desarrollarlo en todas las regiones, claro que sí. Y, y me parece súper interesante porque les comento muy, muy brevemente que ayer estuvo la Organización Mundial de la Salud conversando con todos nosotros y nos comentaban que una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud a partir de la, de la 75 Asamblea para mejorar la enfermería y la obstetricia eh, era justamente crear brigadas como la tuya y en un momento te escribí creo por internet y te dije Ginger tienes que venir porque esto te va te va a interesar y si como peruanos nos unimos dejamos de lado banderas políticas y de ciudades y de bordes y de lo que sea y empezamos a capacitar. Eso sería una interesante propuesta para la Organización Mundial de la Salud porque han incluido un país de la región para otro tema que ha sido Bolivia, pero qué bonito sería que también incluyeran al Perú en eso. Así es que hay muchas personas aquí que son de otras ciudades, coméntenles a sus decanas o a los representantes y que se pongan en contacto con Chile. Uh, David pregunta también... ¿Cuánto tiempo dura las capacitaciones? Y había otra pregunta que no me quiero olvidar, que es, ¿hay alguna forma en el futuro de conseguir salarios para los voluntarios? O sea, tenemos dos preguntas, ¿cuánto dura la capacitación? Y si en el futuro, no muy lejano, esperemos, hay alguna opción de sal salarial. Bueno, este, el tema de las capacitaciones, son permanentes y, y tenemos también ejercicios permanentes, entrenamientos permanentes para mantener un poco la llama viva de la, de la brigada, ¿no? Este, pero son capacitaciones que son de un fin de semana, ¿no? Este, eso es lo que duran las capacitaciones específicamente. Los programas más largos son, por ejemplo, los de Educación Sexual Integral, que están comprendidos en tres meses, pero no van los tres meses, sino si no es quincenal o eh, semanal el programa. Eh, son cursos especializados que tienen una certificación y tienen un auspicio también técnico que lo procuramos como colegio regional toda esta logística. El tema del pago a los voluntarios definitivamente es algo, no sé, creo que un poco controversial, porque el voluntario ya de por sí el nombre, no, no, es para darle un pago, ¿no? Eh, yo soy oficial del Cuerpo de Bomberos en Perú más de 25 años y nunca he recibido ninguna remuneración al respecto, ¿no? Y tampoco la he buscado. Siempre se procura eh, que para tener o para ser voluntario debes de saber y tener la convicción de que no vas a recibir nada a cambio. De hecho, ni siquiera es un tema para figurar, ¿no? para este, decir, oye, soy voluntario, quierenme más, ¿no? O tomarme la foto en la, en la emergencia, ¿no? Eso no se da. El voluntario, el voluntariado además debe ser anónimo, ayudar a las personas, no debe ser eh, para que yo me pueda exhibir, ¿no? Este, ayudando. De repente sí, promocionando el voluntariado, qué sé yo, pero no eh, como que estoy, ¿no? Para la foto, ¿no? Salve el bebé, ¿no? No me parece. Pero respecto a la remuneración, es darle las condiciones, sí, tener una unidad que las pueda trasladar en condiciones seguras, tener un traje que les permita también hacer atenciones ¿no? este, cómodas, poderles ofrecer toda la logística que implica estar o brindar ¿no? un día de tu tiempo en estas condiciones. En la última campaña hemos tenido a la jefa del Instituto Materno Perinatal atendiendo, dando un día de su, de su vida, eh, hemos tenido a la representante de las eco, de, de, eco, de ecografistas en el Perú, a Gloria Moreno, eh, también atendiendo a las personas de manera gratuita, hemos tenido a la obstetra Susy Contreras de Cañete, donde fue la, la, la obstetra que tiene muchísima muchísima trayectoria y que podrían estar cualquiera de las tres descansando en su casa, han estado atendiendo de manera voluntaria, sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, lo, lo que nos pudieron ofrecer la comunidad fue el almuerzo, ¿no?, eh, que además estaba muy rico, pero nada más. Y la alegría y satisfacción de cada voluntario de que estábamos haciendo algo por, eh, por las personas. Bueno, gracias, Ginger. Yo creo que sí. Tiene, yo creo que ese tema de remuneración y eso tiene defini definitivamente eh, mucho más para hablar. Eh, les voy a compartir con todos ustedes el en la página web de la Organización Mundial de la Salud, que justamente habla sobre el entrenamiento de obstetras eh, para desastres. Eh. No sé si me llegan a escuchar, Ginger, ¿me escucha? Sí, sí, te ¿Sí? Okay, bien. porque se me apareció aquí que perdí la conexión. Y bueno, estamos muy cerca a terminar y culminar la presentación, pero si es que tienen más preguntas y yo veo personas que levantan la mano, así es que por favor no sean tímidos y compartan la información de repente verbal aquí o simplemente saluden o digan, bueno, yo soy de esta ciudad y, y quisiera estar en contacto con Ginger. Talía, Talía, ¿quieres decir algo? Talía levantó la mano, pero creo que rápidamente la bajó, no lo sé. Uh, así es que tenemos unos minutos más desde, desde el VIDM, Virtual International Day of the Midwife, que agradecemos, Ginger, por haber da, dado voluntariamente tu tiempo. El VIDM también es un programa de voluntariado. Todos los que estamos aquí hacemos el trabajo ad honorem, damos bastante tiempo de nuestra vida porque para hacer esta conferencia eh, se requiere muchísimo trabajo y yo estoy muy agradecido por el tiempo que dan también mis colegas y por haberme permitido apostar por el Perú para que puedan participar de esta plataforma. Eh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ali, Ali, are you there? Um, Ali is a member, Soli want ¿quieres preguntar una pregunta? ¿Los estudiantes de obstetricia pueden participar? Dice Ginger. Y sí, también los estudiantes de obstetricia sí. pueden participar. Este, también van a ser capacitados y es una excelente oportunidad para que puedan eh, ver ¿no? Eh, otro trabajo, un trabajo de campo. Eh, uh -huh. Porque vamos a hacer, hacemos diferentes tipos de campañas. Vamos al colegio, vamos a la comunidad. Eh, vamos a tener ejercicios también de supervivencia. ¿no? Eh, que incluyen pues acampar, estar en, en, en, en lugares ah, difíciles, vamos me, a escuchar sí, me, me, la... <risa> me estás convenciendo, me estás convenciendo. Imagínate, este, acá nos están apoyando para esos ejercicios los bomberos de Perú no y los bomberos de Venezuela, que son muy entusiastas y de verdad que hemos tenido un apoyo muy, muy bonito, y todo eso de manera gratuita de ambas, de ambas fuerzas, ¿no? Así que por eso Ajá. estamos muy muy contentas. Muy bien. Antes que, me, que se me cierre, preguntas, y si puedes responder rápidamente, Ginja, porque nos faltan unos minutos. ¿Aún están abiertas las inscripciones? Eh, nosotros hemos... Cuando hicimos el lanzamiento en febrero, se presentaron mil obstetras, ¿no? Uh -huh. Entre estudiantes, Ajá. entre tituladas, colegiadas y segundas especialidades de las cuales solamente teníamos una, un número de vacantes de 100, ¿no? Uh -huh. Y vamos a hacer esto, eh, estamos viendo si va a ser anual o va a ser semestral, porque uh -huh. la idea es de que todas tengan la oportunidad, pero también las condiciones, ¿no? Vamos a tratar de darle la oportunidad a la mayor cantidad de voluntarias, ¿no? Posible, y de repente hacer más cortos los tiempos para que, se puedan este, formar ¿no? y puedan tener esa, esa certificación, acreditación. Mientras más obstetras tengamos capacitadas, va a ser mejor, porque en el momento que, bueno, que no, no esperamos suceda algo malo, vamos a tener más profesionales capacitados para poder atender mucho más rápido. Aquí el kit del asunto es el tiempo de respuesta. Mientras más nos demoremos en responder, mientras menos preparados estemos, más costo va a haber, más costo de vida, más costo de personas, más costo al medio ambiente. Entonces, es poder capacitar al número de voluntarias ¿no? en este caso puedo, puedo sugerir en todo caso, hay muchas preguntas que están viniendo no no, no me, lamento mucho que no tengamos el tiempo pero puedo pedir a alguien de tu equipo Ginger, que coloque un correo electrónico y puedan las personas contactarte directamente y hacer las preguntas por ahí había creo que las preguntas son cuándo puedo, cómo, dónde y cuánto tiempo. Y yo creo que esas preguntas de repente pueden hacer un preguntas y respuestas rápidas y postearlas en tu página web, o que se comuniquen quien ya se si puede tipear el correo electrónico del colegio para que se contacten contigo. Una pregunta si es que hay obstetrices